El presidente de la Junta de Vecinos en el sector Vista Vistalvalle, en esta ciudad de Wellington, Camilo, denunció este jueves que residentes en la zona padecen varias precariedades, entre la que mencionó falta de agua potable por varios días consecutivos, sumado a múltiples actos selectivos, por lo que llamó a las autoridades competentes prestar especial atención en la localidad. Las de casa tienen dificultades para hacer sus necesidades, Hemos tenido ocasión donde hemos tenido que llamar y ir a INAPA, pero una problemática que no se resuelve. Eh, buscan varias excusas, que se dañó se dañan un motor, que esto, que el bombeo, pero veo que falta de, de responsabilidad de las autoridades. Pero aparte del agua, tenemos también la, el problema del incidencial, tenemos el arreglo de las calles, tenemos mucha necesidad en todos nuestros sectores el cual está totalmente abandonado por las, por las autoridades, tanto gubernamentales como municipales. Sobre la deficiencia de agua potable, el dirigente comunitario también afirmó que el Valle no ha recibido el servicio de agua por vía a los camiones cisternas que facilita INAPA y los diferentes sectores que hay escasez. No, no, no, no, no allá eso no llega, eso son falsedades, en nuestra comunidad no se ha habido los camiones cisternas, en ninguna de las comunidades ya que la necesidad de nosotros es palpable. Vemos las llama la de casa que tienen que ir a pagar, a comprarle cubito de agua a 25, a 15 pesos, a quien puede comprar el camión de agua, pero ese servicio de, de INAPA no existe en ninguna de nuestras comunidades. Cordero, NTN, su noticiero regional.